En hiperlimpieza contamos con un catálogo de vestuario desechable detectable, apto para las industrias alimentaria o farmacéutica. Se caracteriza por tener una tira de aluminio que activa los sistemas de detección de metales de estas industrias, controlando así las partículas que se hayan podido desprender. Podrá encontrar gorros y cubrebarbas de tejido sin tejer azules cómodos, hipoalergénicos y transpirables. Cuentan con un elástico para una correcta sujeción.